Hola amigos de Al Día, nos encontramos desde la Policía Nacional con el Teniente Coronel Darwin Guevara, jefe del Distrito de Policía Quevedo Mocachi, con quien vamos a conversar acerca de las últimas novedades registradas acá. Coronel, eh, la noche del jueves se ha registrado otra muerte violenta acá en el Cantón Quevedo. Esto luego de la mesa de seguridad que se registró con la presencia del señor ministro Patricio Carrillo. Cuéntenos un poco qué ocurrió eh, en la parroquia San Camilo. Eh. Buenos, buenos días, pues efectivamente el día de ayer en horas de la noche aproximadamente a las 20 horas Policía Nacional recibe la alerta de una persona, de dos personas pues que habían sido heridas producto de arma de fuego Una de ellas lamentablemente eh, falleció, eh, hay que mencionar que esta persona tenía antecedentes penales inmediatamente fueron trasladados hasta el Hospital Sagrado Corazón, entonces donde ya se corroboró de que esta persona estaba fallecida y la otra persona se encuentra herida, tiene un disparo a la altura del hombro. Eh, esto, como les digo, fue en el sector de Los Chapulos, en el Circuito Divino Niño, inmediatamente se activó la, la DINASED con todo el eje investigativo para recabar los indicios balísticos y todos los, eh, los hechos que nos ayuden a esclarecer esta muerte igual manera, el día de hoy, a la, en horas de la madrugada, eso de las 12 horas con 20 minutos en el sector del Grito de la Libertad, también existe una persona eh, fallecida, la misma que se había encontrado libando en compañía de otra persona en una peluquería. En ese lugar, pues eh, habrían llegado sujetos a bordo de una motocicleta quienes eh, atentan contra la humanidad de esta persona, causándole la muerte. Y. Eh, esta persona, pues, eh, se conoce, pues, por las entrevistas realizadas en el lugar, pues, por el eje investigativo de que esta persona sería con el alias de La Polla, pero que hasta el momento no se tiene eh, la identidad de esta persona. Entonces, les vamos a hacer llegar a ustedes, a los medios de la prensa, pues, de algunas eh, fotografías, pues, de esta persona para que nos ayuden con la identificación eh, de esta persona para que algún familiar pueda reconocerlo y se acerque a retirar su cuerpo en la, en la morgue. Coronel, previo a la difusión de estas fotografías, eh, ¿esta persona identificada con el alias de la polla tiene alguna característica, tal vez física, tatuajes, cortes, que pueda ayudar a los familiares a identificarlo? Por supuesto, tiene algunos tatuajes en su cuerpo, los cuales, eh, como les digo, eh, vamos a coordinar para hacerles llegar. Así es que ya de pronto en, en unos eh, 48 horas, 72 horas, no aparece ningún familiar que reclame el cuerpo, pues obviamente tendremos que apoyarnos en la prensa para que se acerquen los familiares y retiren el cuerpo y le den cristiana sepultura. ¿Cuántos años aproximadamente tenía esta persona? Eh, bueno, eh, aproximadamente unos 30 años, unos 30 años más o menos que podría tener, entonces es importante que la prensa y la ciudadanía pues nos ayuden obviamente con vamos a hacer un trabajo bien técnico, esperemos ya que los familiares eh, se acerquen y si no, pues recurriremos a la prensa para que nos ayude con la difusión. ¿Tienen tal vez características físicas, era alto, bajo, blanco, trigueño? No, eh, bueno, la, la característica, pues es una persona, eh, aparentemente es una persona mestiza, pues es una persona eh, trigueña, eh, cabello negro, eh, bueno, de contextura, digamos, normal, no podríamos de dar más características, pues deberíamos de esperar. Eh, obviamente nosotros en eh, nuestro procedimiento policial para estos casos, pues se le saca la identificación de cada actilar y esperando ya el tiempo prudencial, pues obviamente iría a una fosa común. Lo que nos interesa a nosotros como policía es identificar a esta persona para saber de quién se trata y si de pronto tenía algún, eh, algún tema pendiente con la justicia. A partir de la identificación de este ciudadano, la Policía Nacional podría determinar si se trata de un ajuste de cuenta o algún otro tipo de delito, ¿verdad? Obviamente, tendríamos que analizar todos estos aspectos, de, como les digo, desde el nombre de esta persona, pues para poder dar un pronunciamiento y un criterio respecto a este tema. Coronel, ¿cuántas muertes violentas ya registraría el distrito Quevedo-Mocache hasta la fecha? Eh, bueno, tenemos hasta el momento ya 62 muertos en lo que va del año 2022, pues obviamente con estos últimos tres hechos que se han dado. Okay. También eh, se reportó la recuperación de, ve de un vehículo tipo taxi que había sido robado en días anteriores. ¿Cómo se llevó a cabo este operativo, coronel? Bueno, eh, la policía judicial acá del distrito de Quevedo realizó la localización y captura de un vehículo taxi que fue robado el día, parece que fue el día miércoles que fue robado este vehículo. Eh, fue ubicado en este sector de, de los bancos, en donde había estado el, el carro en, un, en, una, en unos terrenos donde se fue ubicado, pues obviamente nosotros tenemos de los equipos de búsqueda que están realizando por varios sitios para tratar de identificar estos vehículos robados. Entonces, se dio esta recuperación. De igual manera, eh, el día de ayer también se realizó un gran operativo en el sector del Puente Sur, el Circuito Divino Niño, donde hubo también la recuperación de un vehículo taxi que había sido minutos antes robado. Esto obviamente con la colaboración de su, de su propietario, pues quien inmediatamente había tenido pues eh, eh, lo, eh, nos dio alerta a la Policía Nacional para poder avanzar y se realizó la recuperación de este vehículo. Coronel, entonces recalcar que es muy importante que ya las víctimas de delitos de asaltos y robo o extorsión, donde se estaba cayendo eh, también los taxistas, ya están perdiendo el miedo, ¿verdad?, y están colocando las respectivas denuncias o haciendo el reporte a la Policía Nacional. ¿Eso es importante? En el caso de las extorsiones, pues es importante que las personas denuncien. Nosotros contamos con la Unidad de Antisecuestro y extorsión la unace que ellos ya han realizado un trabajo hace 15 días de una persona que fue víctima de secuestro, pues están capturados. Eh, necesitamos realizar las denuncias, las denuncias a todas esas personas que están sufriendo este tipo de extorsión en el transporte urbano, en las tiendas, en los locales, en los hogares, que no accedan a esto pues, y que presenten la denuncia para poder nosotros, en base a esta denuncia, poder actuar. En el caso de los vehículos robados y las motocicletas desde el mismo tratamiento, pues obviamente con la denuncia nosotros activaríamos a este equipo que es la UNASE. ¿Y, coronel, ¿se incrementó personal policial para el distrito Quevedo? Eh, estamos ya por eh, recibir un aumento de personal en estos días de 40 policías, los cuales nos vamos a apoyar para realizar los operativos en los diferentes sectores que tenemos acá de conflictividad, de acuerdo a donde más índice delincuencial tenemos, como aquí la 20 de febrero, eh, los mismos Chapulos, acá de la 20 de febrero, Playa Grande, eh, todo lo que es la parroquia Venus, tenemos todo lo que es acá la el, el, el Juan de Viozárate, Santa Rosa, sitios donde nosotros conocemos que son problemáticos, conflictivos y donde se está dando el delito. Bueno, en el, a propósito de, de lo conflictivo que se están dando en ciertos sectores, en la parroquia 24 de mayo, sector específicamente Galo Plaza se han viralizado videos de ciudadanos que van a bordo de motocicleta y previo al llegar hasta la calle o sector Brasil, son despojadas de ellas por un grupo de ciudadanos. ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, nosotros eh, estamos eh, nombrando personal policial en el punto eh, para evitar esos, estos eh, asaltos, pero obviamente nosotros realizamos horarios y claro, el delito es algo de oportunidad, es algo que es, es, ellos ven como una debilidad, obviamente, cuando Policía Nacional no se encuentra. Hemos decidido pues poner personal policial permanente en el lugar, pero obviamente en determinados horarios, pero ellos aprovechan el, el, el espacio que queda vacío, porque el policía no está a las 24 horas del día parado ahí, pues tampoco es el, la idea es esa. Si no tenemos horarios y, y ellos están aprovechando justamente en el horario que el policía eh, prácticamente eh, abandona ese sitio, porque, vuelvo y repito, no es un servicio permanente. Sin embargo, eh, nosotros estamos eh, conocemos plenamente quién es de esta banda, quiénes son detrás de esta banda. Estamos trabajando con policía judicial para realizar los respectivos operativos y, y realizar las capturas de estas personas. Bueno, esa ha sido la intervención del Teniente Coronel Darwin Guevara, jefe de la Policía en el Distrito Quevedo, Mocache, con quien hemos podido dialogar hoy. Gracias, Coronel, e invitar a los seguidores de Al Día a mantenerse conectados a través de nuestras redes sociales y también seguirnos a través de nuestra página web www.aldia.com.es. Gracias por la sintonía.